Yo creo que todas las escuelas han recorrido eh, algo así como o estamos recorriendo algo así como tres etapas. Una primera que, que es quizás la más engorrosa, ¿no? pareciera ser que empezamos con lo más difícil, que es toda la parte de la implementación, de la inscripción de los chicos, de los docentes, la presecuritización de todas las los, eh, los dueños, eh, los que en tienen sus máquinas hasta que se las libera, más de corte administrativo, eh, denso, pesado, numeroso en aquellas escuelas grandes y más sencillo en las escuelas medianas o chicas, que tiene como consecuencia una primera apropiación del docente eh, que ya está un poquito más adelantado, que tenía saberes previos y una preocupación de los equipos directivos y de los equipos provinciales, en nuestro caso que es la, la, la puesta en marcha de la primera etapa de la capacitación, que es conocer, las netbooks van tanteando su dominio previo del uso de la tecnología, ¿no? cuánto saben, cuánto manejan, cuán independientes son en el uso de las estrategias, este, y bueno, y ahí hay un proceso inicial de resistencia a los temores. De, de animarse a equivocarse, de empezar a, ta a testear ese capítulo tan importante de qué hago con los chicos que saben más que yo, bueno, cómo se va produciendo este fenómeno de, de la primera etapa que es, creo yo, una de las más difíciles del programa, porque es la etapa donde tiene un aspecto administrativo muy tedioso para los, los directores en los aspectos administrativos y un aspecto iniciático de los docentes que en aquellos que tienen dominios previos es solamente conocer los aspectos y las características de la máquina y cómo se puede trabajar en un aula conectada al 100%. Y predispone a la segunda etapa, que es ya una etapa donde los docentes se van apropiando del manejo de su propia disciplina. Y comienza una cosa bien interesante en esta segunda etapa y es que junto con el proceso de, de, de apertura del docente a nuevos formatos de enseñanzas, a nuevos diseños de clases, a, a trabajar de distinta manera... Este, ocurren dos cosas muy interesantes, bueno, una interesante y la otra no tanto. La interesante es que comienza a darse un diálogo entre pares, docentes que se comentan las experiencias, docentes que intercambian, docentes que analizan, docentes que generan este, formas de comunicación colectiva vía Facebook, vía Twitter, vía blog, y que comienza a darse ese diálogo más horizontal entre docentes que, son provocados por el mismo desafío y reaccionan comunitariamente en una comunidad de aprendizaje. Y esa cosa negativa que nos, que nos cuesta, pero que también hay que trabajarla muy bien, que es, usamos la máquina para hacer exactamente lo mismo que usábamos antes en la carpeta, que es transferir la mala práctica que hacíamos sin las netbooks a hacerlo con las netbooks. Eh, y la dificultad del manejo colectivo del aula, un aula conectada, es un aula más este, inter, de intercambios, de trabajos grupales, de trabajos diferentes, de chicos con distintos ritmos, es como que estalla la personalización educativa de una manera muy evidente y el docente que no tenga esos, esas condiciones previas para puede encontrar en que esta etapa del inicio de la máquina puede ser efectivamente una etapa mucho más compleja de lo que él siente que puede manejar, con todo lo consiguiente que esto trae, la pérdida de la autoridad pedagógica o, el, o la representación de la pérdida, a lo mejor quizás más de lo que efectivamente da. Y este tercer tema que es, ¿qué hacemos con este docente que todavía no está muy seguro frente a alumnos que están mucho más seguros, ¿no? Este, hay experiencias muy interesantes en esto de trabajos col colaborativos entre alumnos y docentes que me parece que es un punto fuerte de la lección aprendida de esta segunda etapa. La tercera etapa es cuando los profesores que no tuvieron la necesidad de hacer el proceso de alfabetización digital porque ya venían con una buena experiencia en laboratorios de informática o porque ya tenían una buena experiencia personal son los docentes que están en, en los procesos de intercambio de experiencia aprendiendo unos de otros. Y bueno, yo creo que ahí es donde se presenta el desafío más interesante del programa, ¿no? porque ahí es donde, pasada la primera etapa más tediosa, iniciada la segunda etapa más, eh, más realista de capacitación en las nuevas este, formas de trabajar los contenidos, desarrollo de habilidades, de competencias, de creatividad, de innovación... Este, ese docente ya lo logra y ya hace cosas con los chicos. Son los profes que dicen, bueno, yo ya casi no puedo trabajar en carpetas, solo trabajo en la netbook. Y acá empiezan a surgir dos tipos de estrategias pedagógicas muy interesantes. Las vinculadas estrictamente con la mejora de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es innovamos en el desarrollo de las clases, armamos grupos con actividades diversas que intercambian entre sí, hacemos acciones mucho más personalizadas porque los chicos trabajan a medida de lo que va demandando su grupo, los intereses se ponen de manifiesto en la búsqueda de materiales, en la realización de actividades, en, las aplica en los aplicativos, en los trabajos de campo, en la construcción de, de productos finales, una gran cuota de innovación tecnológica que el buen profesor que lo pone en el marco de la enseñanza y aprendizaje de contenidos es muy potente, es muy potente. ¿no? Es como que la escuela secundaria realiza lo que debe hacer, que es trabajar contenidos respetando los procesos de expectativas, experiencias, este, e intereses de los chicos. ¿no? Ahí es cuando se da una fusión muy rica. Ahí es donde la secundaria toca muy de cerca los objetivos para la cuales es creada. Pero además se abren otros procesos que son los procesos que admite la net en relación a los proyectos de inclusión educativa. ¿Mm? Los procesos de recuperación de aprendizajes, los procesos de preparación de materias previas, los procesos de semipresencialidad en algunos casos muy excepcionales donde es la única forma de asegurar que el alumno no se va de la escuela, las flexibilidades a las que somete al director de la escuela la posibilidad de resolver situaciones de chicos pobres y no tan pobres, chicos de clase media, aburridos, que se quieren ir, que no tienen interés, entusiasmo, y que bueno, con la NET empezamos a retomar ciertos procesos de interés en sus compromisos áulicos, y bueno, aparece de verdad y ya hay muy buenas experiencias, hay, hay una nueva este, tendencia que lo generan las NET junto al compromiso cada vez expresado más en acciones, en realizaciones, en productos, de lo que significa la puesta en marcha de la escuela obligatoria. Una escuela que se compromete a hacer múltiples esfuerzos porque sus alumnos no abandonen, porque sus alumnos permanezcan en el sistema, pero no a cualquier costo, sino buscando que esa permanencia en el sistema sea en la línea del de acompañamiento de sus trayectorias y en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Yo creo que esto último que estoy diciendo tiene también una tercera vertiente en lo que serían ciertos dispositivos del régimen académico de la escuela, ¿no? vinculado a la presencialidad, ausentismo, vinculado al uso de horas libres, hay algunas acciones interesantísimas que no debieran ser, porque lo que tenemos es un problema de ausentismo docente complicado. Cuando el trabajo efectivo de las, eh, del uso pedagógico de las netbooks en la escuela secundaria comienza a hacerse realidad, entramos a un horizonte del cual todavía no sabemos todas las posibilidades. Esta escuela secundaria que está desafiada por la ley de educación nacional a ser obligatoria e inclusiva, viene a ser fortalecida en la posibilidad de cumplir sus objetivos políticos por un dispositivo moderno, actualizado, de alto impacto en el interés de los chicos y de alto impacto en el achicamiento de las brechas, es eh, una herramienta, en nuestro juicio y en lo que estamos haciendo en la provincia de Mendoza, este, es una herramienta que yo les diría que se acerca a la posibilidad de que la escuela secundaria, que está en un proceso de transformación muy importante, muy importante por el cambio de, del escenario social, político, económico, cultural, por las nuevas culturas juveniles, por las transformaciones que tiene que hacer la propia escuela con el gran desafío de la obligatoriedad. Este, es, eh, se ha convertido en una oportunidad de, de, de cumplimiento de sus finalidades políticas establecidas por la ley, eh, continuar estudios superiores, incorporarse satisfactoriamente al mundo del trabajo y ejercer su ciudadanía de una manera responsable. Esas son las tres finalidades de la ley. Creo que... Este, con todos los esfuerzos que conducir, con, significa conducir una escuela en proceso de transformación, las netbooks este, eh, son una herramienta importante para alcanzarlas. Muchas gracias. Yo quería hablarles un poquito del Conectar Igualdad, del Conectar Igualdad como una política de Estado que vino para quedarse. Y nosotros decimos que vino para quedarse fundamentalmente por tres razones porque este cambio tecnológico ya sucedió afuera de las escuelas y si las escuelas no nos montamos a ese proceso, vamos a quedar mal. Porque el instrumento central del conectar está en manos de los chicos y entonces las escuelas no tienen esos mecanismos que siempre hacen que eh, la inercia continúe y toda innovación vuelva a ser encapsulada, porque los chicos son fantásticos impulsores de estos procesos y porque hay una fuerte decisión del Estado que está presente y que cada vez se patentiza más esa decisión de presencia del Estado en la educación. Y en este punto quiero, quiero hacer hincapié porque a veces no valoramos demasiado este aspecto y, y con una anécdota chiquitita que me tocó vivir a mí hace... Menos de un mes me tocó participar de un encuentro en, en Tailandia de 24 ministros de, de educación de la región del Asia-Pacífico, donde se juntaban a definir la agenda educativa, eh, y ellos invitaron a, a tres países para que contaran su experiencia y poder eh, aprender. Y uno de, de, de los países invitados fuimos nosotros, fue Argentina, ¿no? Y fue muy valorada nuestra presentación con mucha expectativa, muchas preguntas, mucha demanda, mucho respeto. Y, y la verdad que uno queda impactado de, de, de que países tan lejanos, tan distintos, tan remotos, que están pensando cosas... Eh, parecidas sino no tanto a las que estamos haciendo nosotros, convoca en Argentina a, a Turquía y Australia, como fue, fue el caso, ¿no? pero por ahí nosotros muchas veces no, no ponemos en valor esto que en el mundo sí se está viendo como que esta eh, iniciativa del, del gobierno argentino o de, o, de, o de toda la Argentina es muy valorada y reconocida eh, en todo el mundo. Lo que estamos viendo es que el Conectar se está, está llegando, está impregnando y, y lo que queremos reflexionar en este encuentro es cómo, cómo hacer que se encarne este programa en las escuelas, cómo hacer que este recurso tan notable que describía Marinés sea aprovechado en su máximo potencial. Ustedes saben que desde el año pasado hay 11 universidades nacionales, este año 15, que nos acompañan en la evaluación del programa y lo que nos están contando es que, a pesar de lo que se dice muchas veces, hay uso de las NETs en las escuelas. Hay uso y no solo hay uso, simple uso, sino que hay uso pedagógico. Y uno ve un impacto individual, social, comunitario, educativo, ve otras escuelas donde esto no sucede y donde las mejores condiciones se desaprovechan y otras escuelas porque todos sabemos que hay condiciones efectivas que sí suceden, hay pisos tecnológicos mal hechos, hay, hay máquinas bloqueadas, hay máquinas rotas, donde a pesar de esas circunstancias pueden producir mucho y hay otras que en las mejores condiciones no, eh, no logran aprovechar este recurso. Entonces nosotros queremos en estos encuentros reflexionar sobre ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y en muchos casos lo que vemos es que la diferencia lo marcan los equipos directivos. Estos equipos directivos que promueven la innovación, que estimulan, que ayudan, que se asocian con otros, que, que establecen alianzas estratégicas con, con los demás para eh, proponer innovaciones. Y acá es una invitación del Conectar, nos, nos mostró un montón de de innovaciones y sorpresas, y una de las que más nos, nos gustaron tiene que ver con este trabajo de, del acercamiento de la universidad a la escuela pública, ¿no? esta alianza, esto que la universidad empieza a mirar a las escuelas, esta alianza que podemos hacer para fortalecer el trabajo de producción de contenidos o de ayudar a mirar las cosas que están pasando en las escuelas y ayudar a buscar entre todos soluciones conjuntas, me parece que es... Eh, una oportunidad que no podemos desperdiciar. Así que simplemente yo quería darles bueno, las palabras de, de bienvenida, eh, agradecer nuevamente, augurar dos días de, de trabajo intensos y, y, y pensar entre todos esto, de, de, de cómo potenciar mejor este recurso que tenemos en las manos de todos. Gracias.